Vida, he vivido ahí. Bueno, mi suegra mi marido, mi marido nació ahí. Yo ahora vivo arriba en el, en el piso, porque la cueva, te, te digo, pero para mí no es diferente porque lo tienes todas las comodidades: tienes agua, tienes baños, tienes aseo, tienes de todo. Mi cueva es muy bonita porque mi marido me la arregló muy bien, me puso chapado valenciano y muy bonita. Digo, el piso lo tengo con todas las comodidades, pero es que la cueva la tengo con todas las comodidades. Para la cueva. Ahí tengo de todo, aseo, cocina, además las frutas las, metes, las metía y no tengo que meterla en la nevera. Sigo teniendo cosas de, de suegra. Tengo también un túnel que llega hasta el ayuntamiento. La vida de vecindario, pues entonces salíamos en el verano los vecinos, nos entrábamos a, a cenar en, la, en, la, en el parque y lo pasábamos muy bien. Los vecinos, estupendos porque es una calle corta, todas son de cuevas, todas son cuevas y toda la gente es maravillosa. Nos llevamos todos a mar de bien. La de los veranos, cuando nos antes, juntábamos todos a cenar y a contar chistes. La gente era muy, muy, muy pobre, pero muy limpia y muy agradable. Todo lo que podían darte, te lo daban. Bueno, mi suegra contaba que, que ella antes, cuando se casó mi suegra, la celebraron ahí en la cueva, que entonces hacían la, la, la comida la gente porque sus, las tías de mi, de mi suegra eran cocineras. Cuando vino Alfonso XIII, que está ahí la cueva, ahí, ellas le guisaron ahí para cuando vino Alfonso XIII, las tías de mi suegra. Aquí antes te asomaba y esto parecía que el sol te deslumbraba de lo blanco que estaba todo. Antes daba gusto de asomarse aquí y convivir con la gente que vivía aquí. Yo solamente tengo una hija, ella siempre lo ha dicho y se sentía muy orgullosa. Jugaba a la calle con, con, la, con los amigos, que bueno, ya se han hecho todos mayores, porque mi hija va a ser 31 años, y entonces estaba todo pues, diferente. Se jugaban, todos los niños venían ahí a jugar. Era otra, era otra clase de vida. Estaba muy contenta, lo volvería a hacer otra vez.